Imagínate esta situación, tú le preguntas al asistente de Google, Google, ¿me ayudas? Y él te dice, no, te reviento. Eso es mega.